Ayer martes se dio a conocer la información de la detención de Genaro Peguero, padre de Emily Peguero. Esto tras la ocupación de una pistola ilegal en la entrada del Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se le conoció medida de coerción. Al respecto, nos ofrece su versión de los hechos. Eh, yo siempre, como yo he dicho, yo a veces me. Y todos los días me voy a correr un poquito más. Porque siempre los periodistas a veces quieren. Subí rápido y ponen a una caer muy bajo, Porque Nuria Pillorita que me salió en el, en, el tel, en el teléfono, que a mí me agarró con una pistola y que iba a subir un motor. A mí no me agarró nadie con pistola arriba. Nadie me agarró con pistola arriba. Esa pistola la encontraron ahí en la puerta, fue. Pues. Yo la deposité en la puerta, para seguridad mía. No para que yo vine a matar a nadie. Esa pistola no me la encontraron más arriba, como dijo Nuria. El representante legal, licenciado Noel Medina, también expresó. Es una situación de posesión de armas. Se le impuso la visita periódica a la procedida. Lo día primero, eh, por un espacio de seis meses. Cada mensual, lo día primero y todo bajo control. No, no, un arma ilegal, que la poseía para su seguridad, que le entiende que por este proceso que estamos padeciendo todos en el caso de él el tema de y seguridad y entendía que eso era una forma de protegerse y que creía que no estaba cometiendo ningún tipo de que es un asunto de ignorancia, conforme a la norma, como le pasa a cualquier persona en un momento que esté así. No sé si siempre fue hoy, no sé si fue siempre, hoy. Hoy que tengo conocimiento de eso. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.